¡Buenas sueñas! ¡Cómo roban? por favor! Hoy vamos a tener sorpresas ¡Chicos! un bien ahí diferente y ustedes se preguntarán por qué yo estoy sola aquí y es porque estamos realizando una cobertura especial de la séptima expo universitaria y a quién lo mandamos a quién lo mandamos a cubrir si no es apa propia ahí que toma un poco de sol vitamina D cómo le está pasando dale. <risa> un poquito de alerta dale. o sea ayer hacía 2 grados y está haciendo 48 <risa> Piensa en la vitamina D es importante Va a tener color sí, ahí. Sí, sí, color. Encima hicimos una clase de Zumba con Dani recién. Porque están chicos de educación física. Así que... Está pasando de bomba acá. Usted se la está perdiendo. Toda esta, esta cobertura. Que realmente es una fiesta. Una fiesta para los, las personas que, que están por iniciar su estudio. Para aquellos que por ahí quieren cambiar de carrera. ¿No ¿Usted ha cambiado de carrera alguna vez, Belén, ¿vale? no? Por supuesto, yo estoy estudiando, empecé por historia y ahora también estoy en antropología y me voy di diversificando. Ah, bien, bien. Me imaginé que ustedes sí tenían, sí está bien. Eh, así que bueno, no, pero una jornada muy linda. Realmente estamos pasando bien. Eh, hay comida, quiero decirle que ya tenemos agendado un cocinero para mañana que vamos a hacer algo acá a vivo. Y bueno, nosotros hacemos lo que podemos, nos castigamos, usted sabe me sirve igual capaz que mañana ya que está negociado el cocinero podría ir yo a cubrir claro nada, claro nada, sí, claro yo hice el trabajo difícil y usted toma el mate está muy bien son propuestas eh, no la la verdad Belén que esta es un, un, una experiencia muy enriquecedora para, para todos los chicos y se viva así digo uno ve los alumnos que vienen preguntan por carreras se acercan al stand de nuestra universidad eh, comparten unos mates charlan eh, van averiguando qué, qué propuestas universitarias hay y la verdad es que eh, más allá de, del chiste de que, de que nos toca venir hoy acá afuera, es un gran honor poder estar acá y, y participar de esto y obviamente un gran, una gran mención a, al equipo técnico de, de la UNAM que está haciendo posible que estemos al y siempre hay alguna fallita, una cosita para, para ajustar, pero la verdad es que estamos muy contentos con lo que estamos haciendo. Buenísimo, papro. ¿Y nos quiere tirar ahí un adelanto de con quién va a estar charlando ahora en, lo, en el devenir del bien ahí? En minutos nada más vamos a estar hablando con la coordinadora de nuestro stand. ¿eh? Esa Y es, cuando ya están, una, para ir la gente que está ahí, se imagina que pusimos una visita. No, es una hipercarpa que tenemos acá, que están varias carreras eh, y varias facultades que están ahí eh, ofreciendo sus propuestas. Y vamos a hablar con la coordinadora, la que abre y cierra la carpa. ¿eh? Poned a mí. Buenísimo, Papro. Y por nuestra parte, aquí en el estudio, vamos también a tener eh, las columnas que tenemos y diferentes entrevistas. En ese sentido, vamos a estar hablando con nuestra gran compañera Mariela Dachari y con el profesor, docente e investigador de la FIX, Leonardo Batista, sobre el magnifemicidio que ha ocurrido en estos días sobre el intento de magnifemicidio a la vicepresidenta de la Nación Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. También vamos a tener entrevistas con artistas y vamos a hablar un poco porque mañana, Papro, le cuento, hay sesión del Consejo Superior y los estudiantes, la representación estudiantil, ha mandado dos propuestas, así que vamos a estar charlando ahí con los compañeros estudiantiles. Espectacular, estimada Belén, espectacular. No va a mandar a un corte, pensé que iba a mandar a un corte. Ahora le voy a hacer la propuesta. No, no, eh, ¿Qué claro, les parece? Que, ¿Vamos? Que dame la propuesta, yo estoy acá. Imagínense que eh, mi monitor es un carterito que dice cerveza. al atrás. No sé si le sirve. Sí, sirve igual. Sirve. Bueno. Así que no tengo monitor. Hoy tiene que mandar el corte a usted. Bueno, nosotros nos vamos rápidamente a un corte y enseguida volvemos con más bien ahí. gané, perdí De todos modos sigo andando Caminando Amor finge al decir que sí Por mí te vieron Déjame decirte Se ve que te trata bien Que son casheros Pero eso no cambiará Que volvemos con todo en bien ahí y como ya es un clásico de los martes, vamos a estar en la caja de herramientas políticas a cargo de Mariela Dachary conversando con el docente e investigador Leonardo Batistas de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales sobre la coyuntura nacional y efectivamente damos la bienvenida y seguramente nos van a estar introduciendo un poco en este intento de magnifemicidio que ha vivido la, presidenta, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Los saludo. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Hola. Irene. Buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo andan todos? Oh. ¿Todo bien? Acá un poco preocupados y sobre todo eh, repudiar ¿no? este acto eh, antidemocrático que ha sucedido y sobre todo eh, con la expectativa de reflexionar junto con ustedes eh, sobre la situación. Bien, bueno, primero que nada agradecerle a, a Leo, a Leonardo, Leonardo Batista, como decía Belén, es docente e investigador de la facultad, trabaja también hace varios años en la sede del Ministerio de Trabajo de la, de la Nación, acá en Misiones, en Posadas. En ese marco él tiene una visión que viene trabajando desde su formación profesional de una mirada de la economía y de la sociedad, que no es la mirada tradicional y clásica a la que todos estamos acostumbrados, por eso siempre es bueno escuchar a Leo eh, y a sus análisis, a sus reflexiones, porque tiene una mirada de la economía social y política, ¿no? Que, que creemos que nos aporta mucho más. En ese marco, bueno, una de las cosas que plantea Belén, que creo que es muy importante de, de trabajar, tiene que ver con este análisis de coyuntura y antes de ir a eso específicamente, y después sí vayamos a eso, te pregunto, Leo, ¿cómo, cómo ves la situación actual Argentina, en América Latina, con este componente que decía Belén, que es terrible lo que sucedió hace unos días, también con otros hechos que fueron sucediéndose en estos últimos tiempos en la región, eh, bueno, que nos dé tu visión respecto a eso, ¿no? Bueno, sí, estamos viviendo tiempos, tiempos complejos, como bien miraba las notas anteriores que tuvieron con, con Gabriel Merino y él era muy preciso planteando un poco esta transición histórica que estamos viviendo a nivel global. O sea el mundo, está en una complejidad bien, eh, bien amplia en el cual hay distintas eh, disputas entre polos de poder dominantes que están eh, enfrentados y obviamente eso impacta fuertemente nuestros, nuestros territorios ¿no? nosotros siempre decimos vivimos en un sistema mundial no vivimos en una isla, estamos conectados y toda esa, esa conflictividad a nivel global impacta fuertemente en la región latinoamericana y precisamente en ...nuestro territorio argentina, ¿no? Obviamente Argentina con sus propias particularidades propias de nuestra economía... ¿no? ...nuestros propios problemas estructurales, ¿sí? El problema de la inflación, el problema de la restricción externa... ¿eh? ...el problema de las reservas del Banco Central, ¿no? Que dispararon toda esta corrida a cambiar y todas estas dificultades que estamos teniendo... Eh, ...que impactan fuertemente en, en, en, en, principalmente en el conjunto de trabajadores, ¿no? Es fundamental en tener ese análisis global y ver también el escenario latinoamericano, cómo se está moviendo ¿no? con las en breve elecciones en Brasil, que también va a significar un punto importante la, en, el, el cambio de gobierno, es el que gana Lula, como vienen las encuestas, para pensar también en la región y lo importante de la unidad latinoamericana en términos también políticos y económicos, ¿no? Y en ese sentido, Leo, ¿cómo ves esa unidad latinoamericana con los diferentes cambios y avances de eh, la derechización? Claro, hoy estamos viviendo en toda la región una nueva oleada eh, de gobiernos progresistas o gobiernos nacionales y populares, ¿sí? en el cual genera muchas expectativas de retomar de nuevo un, un flujo de unidad latinoamericana, ¿sí? Por eso, bueno, vimos el caso en Colombia, vemos lo, lo de Chile, vemos en toda la región eh, gobiernos con una mirada distinta, ¿no? No una, una nueva oleada, una segunda oleada nacional y popular. Por eso va a ser importantísimo, como decía, lo que suceda en Brasil, también para pensar en esa unidad estratégica en términos económicos. Bueno, Brasil y Lula plantean plantea la necesidad de una moneda común del sur, ¿sí? de retomar esa, esa discusión que creo que sería algo clave y estratégico para salir de lo, la dificultad nuestra, de nuestro cuello de botella, propio del bimonetarismo de nuestra economía eh, nacional, que está muy atada a esta cuestión del dólar y vendría a ser una de las soluciones pensando en la región, ¿no? Una arquitectura financiera de una moneda del sur eh, sería algo estratégico para como una salida ¿no? a mediano y largo plazo, ¿no? Bueno, en base a eso que decías y que también planteaba Belén recién, creo que eh, se da un contexto ¿no? de, de gobiernos progresistas en varios países de América Latina, lo cual es eh, eh, muy positivo ¿no? en, el, en el corto y mediano plazo, pero bueno, lo cierto es que también acá en Argentina venimos transitando un proceso, como planteabas al principio, de pérdida de poder adquisitivo de la clase trabajadora y de un montón de componentes que se relacionan las internas y externas que hacen a que esta situación se dé de ese modo. En ese marco y pensando en esa situación local, ¿cuál es tu mirada y cómo crees que podemos avanzar a una situación diferente donde la clase trabajadora pueda estar en mejores condiciones? Claro, en Argentina tenemos una, una complejidad, fíjate que eh, tenemos esta contradicción, que tenemos 18 más 18 meses de crecimiento económico, no después de lo que fue la, la pandemia, en esta post-pandemia, en el cual volvió el crecimiento económico ¿No? Tuvimos en 2021 un crecimiento del 10,5% del PBI Pero ese aumento del crecimiento económico No se corresponde con un aumento digamos, del bienestar del conjunto de los trabajadores Nosotros vemos la proporción de la renta ¿no? de, Del valor agregado del PBI Destinada a los trabajadores Se redujo en casi 9 puntos ¿no? o sea, la, la torta, ¿cómo se distribuye la torta? ¿No? Los trabajadores recibíamos... Del 2016 al 2017 ¿no? hubo una reducción significativa. ¿no? Del, el, los trabajadores recibían el 51% de la torta, ahora se redujo a 41%. ¿sí? Y eh, del otro lado, el sector empresarial aumentó la proporción del 41 al 47%. ¿no? Hay una clara eh, traspaso digamos, de quiénes son los, los beneficiarios, los verdaderos ganadores de este crecimiento económico. Por eso es clave pensar, digamos, ...en cómo se distribuye la riqueza socialmente producida... que ...eso es el punto fundamental... ¿no? ...y hoy día los trabajadores ante los procesos inflacionarios... ...que licúan cualquier aumento eh, de sueldo... ...cualquier aumento de las transferencias de ingresos de los trabajadores... Eh, ...la inflación es un problema fundamental que hay que atacar... ¿no? ...es un problema obviamente muy complejo... ...que tiene varias aristas, eh, más en nuestra economía... ...pero es necesario digamos un conjunto de políticas distributivas... ...que vayan orientadas a la producción y el trabajo. ¿sí? Eh, hoy día estamos muy condicionados, el gobierno viene condicionado eh, por el propio endeudamiento... ...el FMI que está arriba de las políticas económicas, ¿no? una situación de crisis de las reservas del Banco Central... ¿no? Una, eh, ...una necesidad de reducir el déficit, hay ajustes en distintas áreas muy críticas por varios sectores ya que hay una mirada y un enfoque más bien, ahora con la asunción de masa, más ortodoxo, ¿no? centrado en el eh, cumplir el déficit fiscal, en ajustar en algunas áreas muy sensibles y problemáticas eh, que generan un poco el debate también al interior de eh, la coalición de gobierno. ¿no? Entonces, la mirada es un poco ver cómo eh, poner el centro en los trabajadores, ¿no? que está muy eh, compleja, como bien vos decías, Mariela, la situación de los salarios que son licuados fuertemente una, ante una inflación que no da tregua, ¿no? Por ahí le... y Por último, para ir cerrando, sí, me me es, iba es preguntar a lo que vos planteaste bien. al principio, pero que creo que después de toda esta lectura eh, enriquece más la, el análisis, ¿no? Vos comentabas recién cómo está la situación económica, cómo se da ese traspaso de riqueza y, y quiénes son los actores que, que, que disputan ¿no? la, la riqueza en la Argentina... Y en, este, en, este último, en esta última semana hubo un intento, como decía recién Belén, de, de magnífico homicidio, ni más ni menos que de los vicepresidentes de la Nación. ¿Cómo, ¿Qué condimentos agrega, ya desde, por supuesto, una visión política, pero también económica, respecto a este hecho y para cerrar una reflexión general? Claro, es un, un hecho de una complejidad gravísima en términos políticos, institucionales, y, y un golpe fuerte a la democracia. Eh, que tiene su impacto fuertemente, obviamente, en, en, como decimos, en lo político. Aunque ¿no? que ya venía ya con las cuestiones del la aufer y el, la, el tratamiento de la proscripción de, de los líderes principales en Latinoamérica, nosotros tenemos eh, varios casos y varias experiencias propias en Latinoamérica que demuestran eso, de cuáles son los proyectos políticos que están por detrás en disputa, pero llegar al punto de un magnicidio de esto que, que estuvimos viviendo es algo bastante complejo, ¿no? Creo yo que tiene que ver también eh, en estas disputas que hay de, de, de proyectos políticos de fondo. Este hecho impacta fuertemente en la política porque también genera una unidad eh, de toda la sociedad y también principalmente de el, eh, la coalición de gobierno actual, del Frente de Todos, que está compuesta por una tres comunidades de actores que ya venían eh, unificándose ante el laufer, pero ahora esto potencia más esa unidad tan necesaria para defender digamos, un proyecto político que amplíe derechos, ¿no? con todas las contradicciones al interior del propio, de la propia coalición de gobierno. ¿no? Pero creo que eso va a tener su, su impacto, digamos, se demostró en la calle el otro día, o sea, un, un amplio respaldo en contra digamos, de, este, de este magnicidio. Eh, y ahora vamos a ver cómo... Eh, lo necesario es una paz social, ¿no? tanto de la oposición como del oficialismo, eh, ...necesario bajar y reducir este nivel de agresión y del odio, ¿no? Esta polarización que generó eh, y genera tantas disputas... ...pero por detrás hay que entender también que hay proyectos políticos en pugna... ...hay cuestiones económicas, hay intereses... ...y bueno, a esa complejidad hay que hacerle un análisis muy, muy fino de todo eso, ¿no? Bueno, no sé si nada más para agregar... ...como ya vamos cumpliendo con el tiempo estipulado... Le agradecemos mucho a Leo. Siempre es importante tener herramientas para discutir la coyuntura ¿no? y para entender lo que está pasando. Buenísimo, chicos. Le agradecemos un montón, como siempre, el espacio de caja de herramientas políticas, tomando las reflexiones y los debates necesarios y, sobre todo, manifestar desde este espacio nuestra solidaridad con la vicepresidenta y nuestro ferviente repudio al acto de magnifemicidio. Rápidamente despedimos entonces a nuestros colmistas e invitados y nos vamos a un corte. bien, pero Mítele a todos tus seguidores. Dile que los tiempos de ahora son mejores. No creo que cuando te llamen Estamos con todo bien ahí y ahora nos vamos rápidamente a la cobertura especial allí en la costanera de la ciudad de Posadas. Está Papro con María Lina Oria. Ahí tenemos unos pequeños problemitas técnicos, pero como así el... es, es, es. Ah, estamos medio cortaditos. Ese año. A ver, ahora volvemos, ahora volvemos. Ahí estamos mejor. Sí. Es espectacular, Belén, bueno, como te contaba, María Lina es jefa de Departamento de Orientación Universitaria. ¿Qué es eso, María Lina? Vamos a contarle a la gente. Bueno, que se trata. El Departamento de Orientación Universitaria eh, se ocupa de trabajar con jóvenes que están en proceso de elegir una carrera y una ocupación. Es así que desde este departamento planificamos bueno. actividades que apuntan a, a ese fin. Eh, por eso estamos a, siempre a cargo de la organización y de las Expos Carreras, que se, en este año, bueno, hoy estamos en una, pero venimos trabajando hace varios meses ya en distintos municipios, con talleres de orientación y reuniones de información para la elección. O sea, esto es como el mundial, ustedes ¿no? Exacto. Era el, el sí. momento más ocupado, digamos. Es, es el sí, es un momento, la verdad, de bastante mov de movimiento, porque, bueno, por esta expo, particularmente esta expo de, de posada ciudad universitaria, oh, eh, Recorren muchos jóvenes, no solamente de la ciudad de Posar, sino también del interior. Recibimos gente de Ituyaicó y este, de, de, de, de otros lugares. ¿Qué, qué, qué, cuando se acercan los chicos, ¿qué dudas traen? Bueno, eh, primero, eh, muchas veces eh, la, la gran duda es cuánto hay que pagar. Eh, eh, seguimos a veces sorprendiéndonos que mucha gente no sabe todavía que, que la universidad es pública, que es gratis, que no hay, no hay que pagar Que tienen la posibilidad de acceder a becas de comedor, de albergues, de, de estudio, de salud este, Así que bueno, eh, en primera, nosotros por lo general les, les damos información general de todas las carreras que tiene la universidad y de los diferentes servicios eh, así que, este, bueno, ahí después surgen preguntas como requisitos de inscripción, cómo hago para inscribirme, preguntan puntualmente por una determinada carrera, este, si esa carrera se dictan posadas o a dónde. Muchos eh, preguntan eh, por carreras a distancia. Bueno, lamentablemente nuestra universidad tiene carreras eh, de, de modalidad presencial, entonces. Eh, y bueno, eh, pero en general hacia esas cuestiones apuntan. Eh, en los talleres, por ahí nos dicen que no tienen mucha idea de qué hacer en el futuro y entonces eh, les proponemos participar de, esto, de los talleres de orientación vocacional, que son gratuitos. Eh, a partir de la pandemia eh, nos propusimos trabajar de forma virtual y presencial, así que tenemos las dos opciones. Eh, y bueno, cualquier, eh, los, y los y las jóvenes que estén finalizando la escuela media, o sea, que estén en quinto o en sexto, pueden participar de estos talleres. Bien. María, Lina, consulta ahí. Sí, estoy acá. Consulte, veré consulte. Por ahí, ¿cuáles son las estrategias que, es, que se generan y desarrollan ahí ustedes como orientadoras eh, para estudiantes que están medio perdidos eh, respecto de eh, qué carrera por ahí eh, quieren... Des desarrollar, digamos, y cómo se piensan profesionalmente a futuro. En mi caso, por ejemplo, yo sabía que era ciencias sociales, pero estaba medio ahí confusa sobre cuál, cómo, cuáles son las estrategias. Sí. exacto. Bueno, a lo mejor la Expo no, no, no, no nos da el espacio para poder profundizar mucho en lo particular, porque bueno, cuando vienen, a veces vienen 40, 50 chicos, y, y entonces no nos da la posibilidad de profundizar más ...en esta situación puntual. En este caso le decimos que se comuniquen con nosotros... ...a nuestro WhatsApp y que a partir de ahí poder iniciar un diálogo y proponerle... ...participar de los talleres de información. Obviamente que elegir una carrera... Es una situación personal en donde esto moviliza mucho, no solamente al joven que está en situación de elegir, sino a veces también a todo el grupo familiar y a la, a la sociedad general, porque bueno, ya cuando uno está llegando o finalizando la secundaria empieza la típica pregunta, ¿y qué vas a hacer el año que viene? ¿Cómo no decidiste? Mira que te falta poco. Entonces, bueno, esas preguntas surgen. Eh, acá lo importante es poder, eh, nosotros desde, desde nuestra... Mirada, le decimos que esta es una situación personal en donde hay que pensarse, eh, con, en, o sea, a lo largo de la historia de vida, cómo fueron evolucionando eh, los gustos, los intereses, qué necesidades tiene, porque bueno, también cada uno de estos sujetos tiene necesidades particulares, porque bueno, le, venimos de historias personales y con. ...particulares... ...entonces... Eh, ...y poder elegir lo más adecuadamente posible... Eh, ...nosotros planteamos... Que, ...que la elección vocacional... ...no es de... de ...hoy y para siempre... Eh, ...hoy se plantea que... Se, ...la elección de una determinada carrera... y una profesión se construye... ...y en este camino de construcción... ...hoy pueden elegir algo... ...y pueden seguir en el transcurrir de la vida... ...seguir reorientando esa elección... O a lo mejor elegir hoy a partir de, de lo que hoy pueden y a partir de esa primera elección tener la posibilidad de continuar eh, construyendo ese futuro profesional y ocupacional. No, no, no es una elección. te parecía que uno elegía una elección a carrera y iba a ser. Para toda, toda la manera. vida, exactamente. No, cambió mucho eso. Hoy Yo cambió. Viene el típico con la duda: me gusta, quiero ser profesor de letra, pero no me gusta mucho lengua. ¿Qué le decía? Sí. Bueno, que el lengua es una carrera donde va a tener que leer mucho, este, va a tener que, eh, porque bueno, forma parte, el, el profesor de lengua o el, o el licenciado en letras eh, tiene que leer, es fundamental, eh, así que bueno, ahí es donde empezamos a profundizar por qué le gusta eh, letras eh, y que puede identificar qué es lo que hace un docente de esa área o un profesional de esa área. Porque, bueno, acá también hay muchas fantasías y mitos acerca de distintas profesiones y es importante que, que podamos actualizar la información, que ese sujeto que está por elegir pueda actualizar la información, pueda... Este, conocer qué hace hoy y aquí y ahora ese profesional, teniendo en cuenta estas particularidades, digamos, que si sos profesor o sos licenciado en letras vas a tener que leer y mucho. Bueno, Gina, vamos a indicarle a la gente, que, a los chicos particularmente, que a veces está bueno que vengan los padres vez, sí, ¿no? también, Sí, también se han acercado muchos padres. Está bueno, a veces la, un padre, un amigo, un hermano más grande, se acerca a nuestro stand de, de la universidad, de qué hora están y demás? Eh, nosotros vamos a estar hasta el jueves con este stand de la universidad, desde las 9 de la mañana hasta las 17 de la tarde. Eh, la expo va a continuar el, el viernes, pero ya como hay feriado o asueto por el día del docente, nosotros no vamos a estar, pero sí va a haber desde la organización de la expo una actividad de recreo este, para, para aquellos jóvenes que quieran acercarse. Pero nosotros nosotros estamos hasta el jueves, desde las 9 hasta las 17 horas. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, Belén querida, eh, te doy pie ahí a vos para que cierres el, el, el bloque. Yo ya me despido de acá, eh. vamos finalizando nuestra cobertura del día de hoy. Obviamente ya quedamos grabando y haciendo cosas para mañana que volveremos a estar desde acá. Buenísimo. Y así pasó Papro con María Lina allí en la cobertura especial de la séptima edición de la Expo Universitario comentando y sobre todo eh, ampliando sobre los pilares de acompañamiento de la universidad y la magnitud de todas las carreras que tiene. Pero nosotros ahora nos vamos a un pequeño corte y enseguida volvemos con más bien no aún... ahí. Sin tus besos no soy feliz Que no es lo mismo el estar sin ti Y aunque paso el tiempo no te olvides Retornamos nuevamente en Viena y ahora nos pasamos al mundo de las artes y quién mejor que introducirnos en todos los talleres que se vienen desarrollando que Vero Córdoba, ceramista, comunicadora, visual, investigadora y muchísimo más. Ella hoy puntualmente nos va a estar hablando de un taller que se va a estar realizando, así que le damos la bienvenida. Gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están todos por ahí? Aquí todos muy ansiosos por este taller de, de cerámica, así que eh, queremos saber un poco, hay un poco de descolonización, hay unos objetivos ahí bien interesantes, así que te damos el pie para que nos cuentes un poco. Bueno, gracias. Voy a estar eh, viajando en Misiones mañana eh, para participar del, del encuentro de cerámica TECOA que se va a hacer en el taller de Verazanelli de Santa Ana. Y después de, de esa actividad va a suceder este taller el domingo que se llama Cuerpo Territorio. Es un taller donde yo eh, socializo un proceso de investigación que vengo desarrollando desde el 2018 investigando expresiones cerámicas antiguas de distintos territorios, eh, principalmente, bueno, Aviala, América Latina, y actualmente más profundizando en expresiones del noroeste argentino ese, ese proyecto lo que se propone es poder hacer lecturas Desde las preocupaciones actuales, desde las, las problemáticas y desafíos sociales eh, actuales Hacia esos cuerpos y poder encontrar en esos cuerpos también modos de representación eh, Que por ahí rompan con con lo heredado en cuanto a, a las formas de representación que vienen más eh, teñidas de, de la visión occidental del cuerpo, de cómo debe ser un cuerpo, de cómo se debe eh, representar y poner en, en, visualmente, digamos, en, en cuanto a imaginario también social y visual que manejamos, eh, estamos como muy atravesadas por, por la visión occidental del cuerpo. Entonces este taller también apunta a eso, ¿no? a, a poder retomar ese legado visual y, y cultural de las antiguas expresiones cerámicas para poder traer esos modos de representación al hoy. Vero, y por ahí consultarte, eh, teniendo en cuenta ¿no? eh, lo complejo que es abordar desde este lugar, eh, ¿cómo es la metodología de trabajo? ¿Cómo va a ser con los diferentes participantes? Sí, ahí digamos el, el taller está planteado de una manera participativa, dialógica, lo que hacemos es partir de las experiencias de las personas que participan en el taller, digamos de las vivencias que tienen estas personas en relación a su, a su propio territorio y a las problemáticas que lo atraviesan. Y desde estas puestas en común, que se dan sobre todo así mediante dinámicas de, de cartografía o dinámicas eh, de ronda de palabra, por ejemplo, eh, vamos armando un mapeo de los cuerpos hoy, cuáles son las problemáticas que afectan, eh, cuáles son, digamos, los testimonios que, que quisieran expresar esos cuerpos hoy. ¿no? Y en eso aparecen también las tensiones, porque en esto de, de, de plantearlo desde una postura de colonial o, o ir hacia una visión eh, de colonial, digamos, aparece la tarea de, de, de la ruptura, de la deconstrucción, de, de de repente poder observar cuáles son esas lógicas coloniales que nos, que nos atraviesan y que a veces, digamos, no es que románticamente decimos, bueno, esto es una expresión de colonial, sino que realmente dentro, en el marco del taller, es una búsqueda. Trabajamos mucho con la observación, con el relato también de cada participante, eh, trabajamos mucho con el boceto como una forma también de detenernos a observar los cuerpos, las formas de los cuerpos, lo que esos cuerpos están queriendo transmitir, y imaginando. Digamos, ¿qué, ¿Qué diríamos hoy con nuestros cuerpos a, a partir del gesto, a partir de la postura? Y desde ahí creamos las miniaturas cerámicas. Es un, es un recorrido digamos bien lúdico y a la vez complejo. Vero, y por ahí también consultarte, eh, bueno, tu perspectiva en relación a, a los niveles de formación en el arte y, y cómo en este caso, en este taller en particular, se traduce eso, digamos, está abierto a toda la comunidad o a personas que ya tengan otra serie de experiencias con la cerámica. No, está abierto toda la comunidad, de hecho es un taller que, que también ha sucedido en el marco, por ejemplo, de encuentros comunitarios o encuentros de cerámica. Eh, también lo he llevado, por ejemplo, a espacios de la comunidad como bibliotecas populares. Eh, digamos, si bien el planteo puede sonar quizá un poco más complejo en cuanto a esta idea de la decolonización, las, los ejercicios que vamos atravesando son bien lúdicos, digamos, y están sí abiertos a, a personas de todas las edades también. De repente, bueno, por ahí para niñes eh, puede llegar a ser un poco más complejo el, eh, abordar el tema de, de la autorrepresentación eh, a partir de la observación de los cuerpos antiguos, pero sí hemos tenido en otras ediciones participantes eh, digamos en la adolescencia que, que se han involucrado súper bien con, con la propuesta y, y que la propuesta también les contiene así que si sí, no es necesario tener conocimientos previos de cerámica porque además un poco la, la propuesta de trabajar con la miniatura es poder abordar el trabajo finalmente con el barro después de todo el trabajo más de, de, de observación de pensamiento común y demás poder laburar con el barro de manera bien intuitiva, de manera eh, también muy sensible con el material y, y en eso la miniatura es como una, una puerta de acceso también al mundo de la cerámica para quienes nunca lo hayan, digamos, para quienes nunca hayan trabajado con el material. Perfectísimo, entonces quedamos todos invitados a formar parte de este taller que se va a estar realizando aquí en Misiones. Si te parece, Vero, antes de despedirnos, recordá día, fecha, hora y forma de comunicarnos para aquellos que se vieron interpelados. Sí, está, bueno, va a ser el taller el domingo 11 desde las 10 de la mañana en Candelaria, en el taller de Yasampaca, y las inscripciones están a cargo de Vale, que, bueno, su Instagram es vaicunta-ct, y ella está, bueno, a cargo ahí como de, de la previa, de la información previa de las inscripciones, porque, bueno, ella ya está ya digamos, conoce más el territorio, así que bueno, muy agradecida también de la invitación de Vale que fue quien, quien me convocó a, a compartir este, este taller que es un taller itinerante que ya pasó por, por varias provincias y varios países eh, bueno, en esta búsqueda de, de abrir miradas sobre, sobre la propia representación del cuerpo Buenísimo, Vero te agradecemos un montón y mandamos un saludo a Vale y a Jazz ahí que nos pusieron en contacto bueno, gracias a vos y un gusto grande. Gracias por invitarme a este espacio a compartir la propuesta. Buenísimo. Así pasó Vero Córdoba invitándonos a gracias. todos a este taller de cerámica, cuerpo y territorio. Nosotros nos vamos a una pequeñísima pausa y enseguida volvemos con más bien ahí. tengo algo bueno para ti. Una noche de aventura hay que vivir. Nena, nena, que en la calle a nadie besé. Yo te daré una noche llena de plástico Como tú te ¿Cómo? llamas, yo no sé A tu manera de complicado En una bici que te se vea todo Volvemos con todo en ahí y como se sabe que en el ahí somos bastante diversificados en términos de contenidos, volvemos a la política y hoy vamos a tener el placer por primera vez de tenerlos a los nuevos consejeros superiores de representantes del claustro estudiantil. Tenemos a Germán Montenegro y a Rodrigo Ellis, así que ellos nos van a estar comentando un poco porque mañana es la sesión, la primera sesión de consejo superior con los nuevos candidatos datos así que eh, bienvenidos chicos hola belén buen mediodía a todos saludos al piso rodrigo no sé si se te escucha tu audio sí. muy, muy buenos días a todos estamos acá muy a gusto de poder participar en el programa de ustedes bueno chicos, ¿qué les parece si nos introducen en las dos propuestas que han presentado como representantes del claustro estudiantil? Buenísimo. Bien. Eh, sí, eh, presentamos el tema de, como primera instancia presentamos eh, más que nada un repudio por la convocatoria de la Embajada de Gran Bretaña para un concurso de una competencia universitaria. Eh, que se llama ¿Por qué me gustaría conocer a mis vecinos de la Islas isla Falkland? Más que nada nosotros como estudiantes universitarios y, y también argentinos repudiamos este inicio, esta iniciativa de parte de la Embajada del Reino Unido de querer, de, de estar en contra de nuestra soberanía nacional están en contra de nuestros, nuestros reclamos como argentinos hacia la soberanía, la soberanía de las Islas Malvinas. Buenísimo. Germán, si nos querés comentar un poco la otra propuesta. Bien, tal como, como lo decía Rodrigo, esa va a ser una de, de nuestras propuestas que vamos a tratar primero en, en la Comisión de Asuntos Estudiantiles y otras de las propuestas que estaremos tratando eh, en la Comisión de Derechos Humanos de la Universidad y después... ...del Consejo Superior, mejor dicho, y con dictamen de comisión se elevará al, al Consejo Superior para su tratamiento, va a ser el repudio a lo ocurrido el pasado jueves a la figura de la vicepresidenta de la República Argentina, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, eh, con este intento de asesinato. Eh, es por eso que, bueno, vamos a, vamos a estar tratando mañana este tema en, en comisión... Y con dictamen favorable, si, si así lo deciden los señores consejeros, eh, se tratará en, en el alto cuerpo. Perfecto, chicos. Por ahí consultarlos antes de adentrarnos, si quieren, a comentar cada uno de, de los casos y por qué eh, lo ven como fundamental, eh, como reclamo digamos y solicitud ante la máxima eh, colegio de aquí de la universidad, eh, ¿cómo fue su proceso de involucrarse en la política eh, y cómo entienden eh, la importancia de ocupar estos espacios? Si queremos, eh, podemos empezar bueno, por Rodrigo. Dale. Bueno, primero yo comencé a, a, a trabajar en la política universitaria, primero siendo como tutor para Luego fui por medio de, de entrar a una agrupación estudiantil. Eh, me, me sentí apto para poder tener varios cargos. Ahora actualmente soy presidente del Centro estudiante Estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas. Y bueno, eh, luego por las distintas agrupaciones, por Convergencia Estudiantil, nosotros, eh, bueno, se decidió de que yo sea el, el consejero superior titular de, de nuestra lista. Y la verdad que hay mucho, muchas ideas, muchos proyectos que queremos eh, realizar, ¿no? Tenemos eh, ganas de poder trabajar con todos nuestros compañeros estudiantiles de todas las regionales y toda idea, todo, toda cosa que uno quiera aportar va a ser bienvenido. Nosotros vamos a poder representarlos en el Consejo Superior y vamos a poder impulsar los proyectos que beneficien a los estudiantes. Y en tu caso, Germán... Bueno, en mi caso, desde que, desde que entré a la facultad, soy de la Facultad de, de Ingeniería de Oberá, estudio Ingeniería eh, Industrial, vendo, vengo participando de, de distintas de, en distintos roles, digamos, tal vez no, no necesariamente político partidario, se fue dando de manera, de manera orgánica mi incorporación eh, como militante a la juventud universitaria eh, peronista, eh, pero bueno, con, con, distintos, con distintos roles, con distintas participaciones, y bueno, hacen que circunstancialmente hoy eh, bueno, ocupe el cargo de consejero eh, superior en representación del de claustro estudiantil de la Facultad de Ingeniería. Buenísimo. Por ahí teniendo en cuenta que estas primeras eh, propuestas son eh, bien coyunturales, digamos, eh, ¿Qué otras ideas por ahí están trabajando o vienen pensando, ya que ustedes actualmente ahora pasan a representar a todos los estudiantes de la Universidad Nacional de Misiones? Si quieren tirar por ahí como anticiparnos a algunas cuestiones que, que van a ir trabajando ahí. Bueno, eh, nosotros eh, con la Secretaría General de Asuntos Estudiantiles eh, Anteriormente tuvimos una reunión con el presidente de Vialidad Provincial como para poder instalar una para, eh, paradas ecoambientales eh, eh, como en las partes donde está la UNAM, principalmente empezar por ahí y de luego empezar a ver en cerca, eh, cerca de las distintas unidades académicas, ver distintas paradas para que los estudiantes puedan tener un, un mejor servicio. Eh, cuando tengan que esperar el transporte para ir a sus universidades. Eso se está trabajando ahora eh, en estos días vamos a reunirnos nuevamente con el presidente de, de Vialidad Provincial y vamos a, a llevar las distintas ideas para poder implementar en las distintas paradas eh, ambientales. Como, como por ahí como para como para agregar para que nos entiendan los que nos están eh, ...escuchando, el día de mañana hay sesión, fuimos convocados por la rectora de la universidad... ...a la sesión del Consejo Superior, es la sesión número 5 de, de este año... ...pero nosotros nos incorporamos recién como, como consejeros superiores... ...así que estaremos debutando en eh, la sesión de mañana. En el mismo sentido, mañana tendremos eh, reunión de la Comisión de, de Asuntos Estudiantiles... Y en función de eso iremos definiendo en el transcurrir del tiempo eh, cuáles serán los proyectos que elevaremos al Consejo Superior para, eh, o en representación, mejor dicho, de eh, los intereses de, de los y las estudiantes de, de nuestra universidad. Perfectísimo, entonces, chicos. Eh... Las puertas del bien ahí entonces quedan abiertas para que nos vengan a comunicar y a contar todas las propuestas que van a estar ahí trabajando activamente en el Consejo Superior. Le agradecemos un montón que se hayan tomado un tiempito. Me imagino que deben estar a full si mañana es la sesión. Así es. Así es, así estamos, estamos acá, ultimando, estamos leyendo. Buenísimo, así pasaron entonces los consejeros superiores estudiantiles a comentarnos un poco sobre las propuestas que se trabajarán mañana en la sesión del consejo. Nosotros nos vamos a un pequeñísimo corte y enseguida volvemos con el cierre del bienestar. cortito de más si tú me bailas así yo me... Volvemos con este ultimísimo bloque de bien ahí, tuvimos de todo, coyuntura nacional, arte y la cobertura especial ahí nuestro compañero Papro tomando mucha vitamina D y va a seguir haciéndolo porque mañana seguimos con esa cobertura para seguir informándonos y sobre todo divulgar y conocer y fomentar todas las carreras que tiene nuestra querida Universidad Nacional de Misiones. Nosotros nos vamos ya despidiendo y yo hoy voy a hacer, como es que dice Papro, una dedicación especial a nuestro amigo Cayetana, ¿Por qué? porque él siempre está ahí atento, como en el piso, y sacando fotos, yo le escribo fotos foto, foto, y la saca, así que va para él la mención especial. Nosotros nos despedimos entonces. Basta chicos.